pescadores acá estamos con leandro en el club de pescadores en busca nuevamente de las carpaleas. vamos a ver si pegamos alguna ¿eh? <ríe> venimos de dodo ganada. la, la primera la primera excelente la sí. segunda un éxito así que la tercera la tercera tiene que ser buena la vencida la vencida <ríe> esperemos que poder sacar alguna de estas gorditas que andan por acá y bueno vamos a probar la masa nueva que ya va a estar a la venta ¿cómo se llama? Golden Carp. Golden Cart, sí. Golden no. sale a la venta esta semana. Un harinado nuevo, que es infalible, es el que estamos usando en todas las notas. Así que ya le vamos a poner los teléfonos para que se comuniquen si lo quieren conseguir. Espectacular, ¿no? ¿Cómo anda? No pasa. No pasa. Cuando no hay pique, siempre pesca. Exactamente. Así que vamos a ver si ahora hacemos otra prueba, otro testeo de esta masa espectacular. Bien. Y, y sí. bueno, Aunque sea, lo que sea, que venga. Que venga, algo vamos a sacar. Bien. Bueno, Lea. Esperamos tener suerte, a ver si sacamos algo, vamos. Sí.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 sacó tan esa carpa como anda la masa la golden carp la golden carp ah, ah, próximamente en el mercado la masa va, infalible para pescar carpa grande ¿eh? acá vamos a empezar a caminar club de pescadores señores un lujo venir a pescar acá siempre están presentes las gordas ahí estamos a pelearla mira como te sacó para allá impresionante la eh, que Ay, ¿te fue? pero qué lástima qué pique hermoso cómo sacaba tan en laguna la zoraida pesquero luis robea de villacañas podés pescar junto al guía santiago gerlain santiago pesca dispone de tres embarcaciones tracker 620 totalmente equipadas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 www.fresheart.com.ar Presten atención, no se distraigan, pues es una promoción buenísima. Una línea doble T de dos boyas, más mala bigoterita para pescar ganchis, por ejemplo. Una línea clásica tramposa de tres boyas para pescar cuando el pejerrey está muy sutil. Es una línea que anda muy bien. Estoy andando muy bien en Madariaga. Todas estas son doble T. Una línea de bollas de ABS clásicas de tres bollas y un pater para pescar en profundidad como se arrancó que el agua está caliente por ejemplo, hicimos un relevamiento la semana pasada en Cochicó, agua caliente, el pescado estaba abajo hubo que sí o sí usar un paternón o sea, ustedes se van a llevar un conjunto de cuatro equipos de bollas, muy bueno escuchen bien en 12 pagos 12 pagos de 300 pesos y está de más decir que el envío es gratis. Vamos con la lombriz, siempre fregar para la lombriz, buscando la variada. Primer tiro, qué, y dos minutos ya, sí, que... Uh, lindo bagre Amarillo ¿eh? uh -huh. Vamos el amarillo La otra vez arrancamos con un patito, ¿verdad? amarillo Vamos pelea no ¿Y ahora no ahora pelea la que no se te venga a los pilotes ahora no le no aflojes ya la caña de se no se ve porque, porque es de noche pero la caña y... para acá, que no te gane. No, no No, a es es no. Está, está y saca igual. Está sonado saca igual, ¿eh? Te digo que cansé ya, ¿eh? en los brazos. Qué lindo. Esta peca de carpa hermosa. ¿Con qué masa? La Golden Carp. La Golden Carp, papá. Garpa, la Golden, eh? No, no, no para, eh. Y contá que no te lleva a los pilotes, está todo bien. ¿no Gaby? y puede ser la carpa más grande la carpa más grande que haya sacado esta eh. puede ser tu, puede ser tu propio récord viejo esta ¿eh? y es a lo que vinimos ¿no Gaby? vinimos a buscarla al club de pescadores club de pescadores, allá está el castillo Mirá. hermoso el castillo este le está costando no Gaby? Sí, bueno que no te gane los pilotes oye cosa llamamos al doctor bueno Gaby con la no hay caso ya se me va eh sí vos dale Siempre en línea recta. Mira oh, oh, oh. que carpón. Linda gordita. Déjala que venga es para acá, vení. Mira que carpón. ¿Y eso qué? Mira eh, vos. <risa> Gracias, amigo. Gracias por darme este gusto Sacar el carpón, Gaby Mira lo que es eso mira. Mirá. <ríe> Miren lo que Mira. Hermosa carpa ¿eh? Qué pelea hermosa, pero yo cómo se dedica. 10 puntos la masa Golden Carp, señores La masa que se viene del mercado me va a andar muy bien Acá está la prueba y bueno, como siempre agradecer al club de pescadores que tiene estos trofeos, ¿no? Qué grande, ¿no? qué grande Gaby, la verdad, excelente pelea Gaby. Se disfruta muchísimo, caña livianita, pero este, ya floja y a pelear Ahí estamos viendo el club de pescadores. Ahí Muy bueno. Va a la fotito. Sí, va a la fotito Dale, y va al agua. ¿Está ahí? Sí. Bueno, vamos a proceder con la devolución. Gracias carpita por este grato momento. La vamos a devolver. Que sirva para otro pique. Le da feliz a otra persona. ¿no? Ojalá. hablar. es sí, que la pueden volver a sacar del agua. No sé. Porque porque eh, son, no son fáciles de sacar. Eh. No son fáciles, la verdad que no. Revivimos un poquito.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 Pesca Embarcada junto al Guía Claudio Vicentín Comunicate al 226 689843 en Facebook Claudio Vicentín. Hola amigos de Pescador TV, ¿cómo andan? Hoy vamos a presentarles un poquito de de artículos para dorado, para carerira bueno, quería mostrarle más que nada algunos riles de acá de los que disponemos eh, acá tenemos más que nada los de la línea Shimano desde de gamas más bajas hasta gamas más altas eh, modelos de la línea SLX en sus distintos tipos SLX Común, SLXXT, X SLX, SLX DC como control digital después tenemos algo de la línea Curado Curado 201K eh, Curado de C también algo de, o, que también ya lleva mucho tiempo en el mercado, Cainan, son todos riles de bajo perfil, más que nada para la pesca de, de señuelos, hoy está ambientada para un montón de otros tipos de pesca, pero bueno, es más comúnmente utilizarlo en la pesca con señuelos, ¿no? Vienen manija izquierda, manija derecha y en distintas velocidades de recuperación. Eh, acá tenemos un surtido, pero vienen seis... 6 cuatro47 tres ocho581 según la marca pero va en ese rango de 6.3 a 8.5 <música>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 comunicate al WhatsApp 11 40 39 35 33 o al teléfono 4773 36 36. Visita wwwclub del pescadorescomar Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, les presentamos las nuevas instalaciones de Pacho Argentina.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 de cabañas el pica palo entre ríos argentina gracias club de pescadores amolea aplique Vamos, vamos otra gorda. Parece que se nos vino el pique encima, eh. recién nos sacamos una y acá estamos con otra. Golden Carp, la masa infalible. Creo que está clavado, ¿no? no. A ver si te, si te quieren meter ahí. Ojo, pues se va para allá. A caminar. sí mucha bien. linda sí. chao sí. buenas noches, sí. gracias vamos olé un poquito río de la plata bien iluminadita ¿eh? ahí se ve bien, sí metemos copo? una gordita pelea club de pescadores con la golden carp masa especial para carpa y bogas también por supuesto espectacular esa masa espectacular. Lea. bueno otra carpita la vamos a devolver cortamos el video, sí, así el video. buena pelea digo no tan grande ¿no? pero muy compatibles vamos, vamos por más Ahí está, ahí la vi. viene ¿eh? en estos momentos cuando está cerca es cuando más pelea golden carp. golden carp y éxito asegurado ¿eh? aún con una noche no mucho pique siempre garpa. Carpa. Oh. Club de pescadores. también el club siempre tiene buena carpa mira qué lindo borbollón que hizo él. el carpón es grande? lo viste? Sí. sí no. mira que lindo esa ah. a casa... wow vamos Lea ah! que grande campeón ¿Está para el medio mundo ya? Sí. ¿Voy a buscar el medio mundo? Dale. Me gusta verla ahí, mira qué lindo. Bueno, voy a buscar el medio mundo. Pelotona, mirá, es más sí, ancha que larga. Es pelota de fútbol. Sí, pesa, eh. Con razón, mirá lo que era, bro. ¿eh? Oh, Vamos, wow, Por la canita, la canita. Buena, mirá lo que es esa gorda. Bien, Lea. Capo. Golden Card. Bueno, lea, sacaste tu balón, El carpa balón, balón. mira lo que es esa belleza, por Dios. Por la mal, ¿eh? Qué Andá. linda, linda. Corta, corta y ancha, ¿viste? Eh, Vamos a Sacamos una foto y la devolváis.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 bagres de mar, corvinas, bogas y dorados. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 ,70 metros 70 a los mejores lugares de pesca. Comunicate al teléfono 2214 -18 0559 o visita el Facebook Oscar Creo. ¿Cómo estás Adrián? ¿Tanto tiempo? Todo bien, ¿qué tenés entre manos? Mira lo que es eso, ¿se dobla algo? Una cañita irrompible. Parece que sí, ¿eh? Sí. Más que eso no lo va a exigir nadie. Y no, mira. Buen pique. Es una cañita para kayak o para lo que vos guste. De muy buena resistencia, muy buena terminación, para de dióxido de aluminio siliconado. Lo podés usar con un riel frontal o con un huevito, con un rotativo, con, con, con lo que vos quieras. Ideal para el casa, o peña sola o con piso armado. Espectacular. Espectacular. La carne de honor, como siempre. Irrompible. Irrompible. Sí, hace 62 años. Buenísimo, Adrián. <risa> la llamaba con los 5 minutos, 5 minutos Y lo freno, ¿eh? frenado. ¿eh? Mirá. frenado frenado, frenado, frenado, frenado, frenado Saca casa ah, ¿Cómo la escucharon? Es Qué pelea It's Firme está. ¿Se puede prender la luz ahí? la caña, eh. Sí, hermosa. Pues. eh. Pero me asombra como está doblada la caña. La Golden Carpa es la masa mortífera. Golden Carpa es esta. Siempre pesca. Siempre pesca. No que derecho. De el Bueno, Lea, misión cumplida en el Club de Pescadores. Por tercera vez. ¿eh? La verdad que es un pesquero excepcional. Mirá los trofeos que hay acá en ¿Y esta Capital la Federal. Que la semana pasada el, el el el Leandro Luchá sí. y la Comisión del Club de Pescadores. Sí, está, Para ellos, bueno, permiten venir a pescar estos es trofeos. Y bueno, probar la masa que anda a 10 puntos. la masa probada, completa. Espectacular. Ya estamos, cuatro carpones, ah, por ahí sacamos uno más, pero bueno, sí, ya estamos sí. hechos, miren miren lo que sea va para desarmar.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 Vamos, Lea. La segunda. Vamos, Lea. Mirá, mirá, mirá, mirá, Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mira, No me dejas mentir. mira, mirá. mira, mira, mira, mira, mirá, Mirá lo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 Kilómetro 112 Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de Pejerrey. Comunicate al 41 54 44 49.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 Sí, buen día. Qué bueno, eh. bueno Juan, vamos a ver si la mojarra que nos diste es tan buena como decís, ¿eh? sí. Esperemos que sí. sí. Sí, segura que sí. Bueno, ahora pesca, pesca garantizada. Buenos Germán, ¿cómo hablamos? Buen día Juan, ¿todo bien? Bueno, vamos a ver si vamos a hacer una pesquita hoy. Hermoso el camping. ¿eh? Hoy vamos a hacer una nota muy particular. Nos encontramos en la laguna de Chichis haciendo una nota con un guía de la salada de Madariaga. Lo que pasó es que nos cruzamos con el vasquito Echeto. Me hizo una invitación y yo la tuve que aceptar. No me quedaba otro remedio. Pasquito, buen día! ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal, Juancito? ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien. Bueno. Viniendo a pescar, ¿cómo podemos estar? Me alegro, Juan. Me alegro. Bueno, contale a la gente cómo fue la situación de hoy. ¿Por qué estamos acá? Bueno, eh, hoy estamos acá en Chichís porque, bueno, trajimos la tracker a hacerle cambio de motor. Y, y antes de, de llevarla para, para el pesquero JR Chosa de donde salimos, de General Madariaga, eh, vinimos a probar acá la encadenada, laguna Chichí hoy, eh, donde está saliendo lindo, lindo pescado, así que está muy linda la laguna, así que bueno, vamos a probar suerte, a ver cómo nos va. Bueno, o sea que vamos a probar el motor y vamos a probar suerte. Exacto. Lo lindo de todo esto es la pesca entre amigos, Exacto, vamos a bueno. disfrutarla, vamos a ver qué es lo que pasa. Así es, Juancito, así bueno. que bueno, vamos a ver, bueno, a ver cómo nos va. Adelante. Al final salió linda pesca. ¿eh? Hermosa pesca, la verdad que sí, muy recomendable. Laguna Chichi, la encadenada acá de Chacumú. Muy lindo pescadito, algarete, tres boya. La verdad, hermosa pesca. Muy linda. Bueno, la verdad que tardamos en encontrarnos, pero por el tema de la pandemia y todos los líos. La verdad que sí, Juan. Eh, la excusa de venir a probar el, el nuevo motor sirvió como para juntarnos y hacer una linda pesca así es bueno y bueno nada agradecer a todos los televidentes y bueno acá estamos en Chichí Madariaga cuando quieran también así que nada eh, mi teléfono 11 57 41 43 16 para cualquier consulta eh, una salida de pesca eh, nos tenemos respondiendo. Bueno, y queda pendiente la de Elisa, ¿eh? no Ay, te olvides. No, no olvídate, olvidate, Juan, es uh -huh. así. ya la venimos porteando y porteando todos los años. Bueno. Ya la vamos a hacer. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao chao, Juan.